En la mañana Hernán, ¿no? el primero de la mañana, ¿eh? listo pescadito, Pejadito de medida, es lo que se está dando ahora, pejerrey de medida de 25, 28 pesos Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, seguimos con los pejes, acá de la Picasa, con Hernán Fiorentini excursión, vamos muy bien hermano, vamos arrancando de poquito a poquito la mañana para para vamos hernancito querido, vamos hernancito querido Vamos. Lindos pejes, lindos pejes. Bueno. bueno, bueno, seguimos pescando acá en Laguna La Picasa. Fishing Excursion, Hernán Fiorentini.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 Este, así que bueno, hoy con 30 grados, mañana gente, 35, 32 grados. Exacto. La gente que llame, vuelva a contar cómo se llama. Yo le voy a decir y... cómo está el, el, el, el, el tema de la pesca.